chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbids Estoy aquí ya preparadito, ni me he fijado en que me puede tocar Curación del 50%, Mario en el medio, pero bueno eh, Lo de la derecha, pues vale, las pociones esas sin más eh, 25 monedas en el lado izquierdo, vamos a ir todo el rato por el lado izquierdo, como ya sabéis Me interesaba Mario, yeah, me interesaba Mario Pero bueno, vamos con lo que vamos y, y ya está Vale, Estamos aquí en el Premium 2 En la parte Premium 2 A ver si llegamos Yo creo que será hasta Premium 4 No sé, me da a mí por el, Voy por el 50% De lo que tal Premium 4 Yo creo que vamos a poner los Spark Que ya tenemos el hueco 2 Eso se me, se me ha pasado Vamos a este Lo ponemos aquí eh, ¿Cuál me interesa? Este, este puede ser interesante porque como atrae y el de curar, el de curar, el de curar sí, el de meteoritos de fuego, vale. Y vamos a poner el de lodo, vamos a mejorarlo de nivelón, que así hace un poquito más de daño. Perfecto, nivel máximo. Y este... Vamos a mejorarlo, venga. Alcance del agrupamiento. Es que me viene bien el agrupamiento. Parece que no, pero me viene bien el agrupamiento. Vamos a ver a quién se los doy. Porque eh, como tengo a Bowser y tengo... Sí, con Bowser y con Peach. Está bien. Este me da un poquito igual, no lo voy a mejorar. Porque la lluvia está de quemaduras nunca me ha convencido. La verdad... Eh, tengo que matar a cuatro enemigos. Tengo que subir por aquí. ¿Dónde están? Uno, dos, tres, cuatro. Esta que es débil, la ráfaga. Esto nada. Esta es resistente a todo y, y el otro es un Kamek también. Vale, pues... Pues vamos allá. Hello da. Vamos por Aquí. Vamos por aquí. Y vamos. Juego con Luigi. El movimiento que tengo es espectacular. Por el que pasará. Vamos a activar la protección. Vale. Eh, con Luigi. Le doy a alguno. No le doy a ninguno. Pero como me puedo mover. Vamos a hacer con pitch salto de equipo hasta donde pueda me voy a quedar si activo esto sin más no me interesa tampoco creo vamos a quedarnos aquí con Bowser vamos a hacer otro salto Con este me pasa otro tanto de lo mismo. Sin más, vamos a activar esto. Esto sí. Y es que el agrupamiento de este... Tampoco es muy allá. Así que... No llego a atacarle. Y con este... Es que 0% todo el rato. No hay suficiente ángulo, tío. En serio. Vamos a activar... Un lobrador. Con Luigi... Don Bowser. Me puedo poner aquí y con Luigi salto y aunque sea golpeo al Kamek ¿no? Me quedo aquí, protegidito. Don Bowser, me protejo. Aquí, porque no creo que tampoco... Y con este puedo ir atacándole al Kamech, yo creo. 157. Y... No sé si le he liado con Luigi. Porque igual... Me atacan demasiado. Ah, que tengo la protección de Peach. No me acordaba. Así que ni tan mal. Este se va a quedar... Que le da a nada. vale, con estos puedo saltar y con Peach vamos a saltar con Peach acelerón vamos a activar esto que así les voy destruyendo las barreras Con esta Sí, con esta no me quedo A ver, no voy a atacar todavía A ver, es que Si no ataco con esta ¿Qué más me da atacar aquí Que atacar allí? ¿Cómo estaba posicionado antes que le daba todo? No sé qué he hecho antes. A ver, con Luigi... pues es que le sacó 600 y pico desde aquí. No, 600 y pico ya me gustaría. 400 y pico. Puedo llegar a quitarle. Vamos a activarnos esto. Porque seguro que se mueve. Mínimo uno. Con este. Me los atraigo. Mira, esto no lo he pensado antes. Esto no lo he pensado antes... Para, para la pitch. Para la pitch no lo he pensado antes. Porque podía activarme esto. 400. Wow. Nada, tranquila. Y este no me ha hecho... No me ha servido de nada. Vale, vamos a activarnos el vampiro por lo que me recupere, por poco que sea y esto... así ya está y ya está he invertido más tiempo del que pensaba que iba a invertir no os voy a negar vamos a esto de aquí atrás pero vamos, no sabe? San Sampito Pocho ¡Salta! Bah, vete por ahí ¡Eh! Va, qué pérdida de tiempo ahí Pero por qué no le estoy dando Ahora, ¿no? Ahora no, perro no Vamos a por los montones directamente Y ya no me da por ahí abajo oh, Había cuatro montones allí De diez monedas Qué pena nos recuperamos Me da igual la vida porque al final Tenía lo del 50% Así que, espectacular ¿Veis? Curación del 50% Que se lo recordaba Pero bueno, siempre viene bien el recuperar Con el vampirito Uf, Me da igual Vamos a darle rapidito Y dejamos esto en la torre oh, En el nivel 8 de la torre no sé cuántos niveles premium serán, tío. No sé cuántos niveles premium serán, la verdad. Pero está siendo bastante interesante, ¿eh? Está siendo bastante interesante lo de la torre. Un mensajito de mi mujer que hay que hacerle caso. Ahora lo escucho. Alcanza la zona. Alcanza la zona. Está como muy cerca, ¿no? Si, si no estuviese este puente vale pero estando ese puente y no solo habiendo un enemigo esto me lo debería hacer con la gorra es que ni voy a activar lo del movimiento que normalmente cuando tal siempre me lo activo A ver, aquí y que vuele pitch. Esto ha sido muy, muy raro. Lo voy a activar por activar. Pero es que esto... Muy mal este mapa, eh. Muy mal este mapa. Muy mal este mapa. Buah, que me ha petado. Me ha petado el juego con las explosiones. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me ha explotado el juego. Con las explosiones de estos, que ese mapa está Muy mal No sé, no sé, no sé, muy raro todo A ver, a ver <ríe> Me deshuevo <ríe> A ver, el vídeo me está quedando corto igualmente Porque vamos por el minuto 12 Ahora mismo, así que No sé, pero muy mal ese mapa Muy mal planteamiento ese mapa Que, que estuviese Lo que os digo, si no estuviese ese ese puente... Te lo compro. Pero... Estando así... Vamos a la torre. Nivel eh, 56%. Continuar la aventura. A ver si es el mismo, ¿eh? Porque esto puede ser un poco random. Aunque yo vaya siempre por la izquierda y tal... No sé, ¿eh? No sé si se rayará el juego No lo sé Está tardando mucho en pensar Está tardando mucho en pensar ¡Qué mala pata, tío! ¡Ostras! Pues es el mismo y empiezo jugando, ¿eh? Es que yo creo que la... La finalización tenía que estar aquí Lo suyo creo que el área es aquí Y no aquí Vamos a hacer... ...lo mismo... No voy a activar nada... No voy a activar nada... No voy a atacar ni, ni nada por el estilo... No voy a activar nada... Me da... Me da igual... Que no hay ni enemigo de, de atacar a la distancia. Aquí. Porque este no me va a hacer nada. Muy raro todo esto. Muy raro. Muy raro. Es que ni voy a atacar. Lo voy a dejar así. De la explosión me ha petado el, el, la Switch. Que tengo la versión 1 de la Switch. Vale. Pero aún así tienes que aguantar. Es que... No me voy a rayar. Y... Hubiese hecho... Hubiese hecho otro más. Otro nivel más. Pero ya estamos... Nivel 14 más lo de... Eh, minuto 14 más las monedas. Pues... Ya se me planta nivel... Eh, minuto 15. De monedas. De vídeo. Y no voy a hacer más... Pero podría perfectamente ¿Dónde están las monedas? Aquí abajo Mira, voy aquí arriba Que me llevo aquí Fly Luigi Me llevo 40 Nah, no me da Me llevo 40 mejor que dar vueltas por abajo Vergonzoso esto, ¿no? O solo me lo ha parecido a mí Un poquito raro un poquito raro y curioso el, el vídeo, la verdad. Eh, se queda en, en el nivel 8, creo. Misión número 8. Llegar a la cima en el 8 de 10. 8 de 10, pues... Lo voy a ir dejando por aquí. Las grabaciones de hoy también han sido bastantes. Me veréis bastantes vídeos con, con esta sudadera. A vosotros os dará igual porque lo veréis día por día. A mí me viene espectacular hacer así tan, tantos vídeos... Porque empiezo otra vez a trabajar y, y no voy a tener tanto tiempo, por las noches voy a estar cansado O me va a apetecer hacer deporte Así que no voy a jugar tanto, aparte estoy enganchado a un par de series con Una con mi mujer y una solo, así que nada eh, tendré, tendré que repartir un poco todo y tener tantos días de margen Porque sigo grabando el día 6, aunque esto creo que lo subo ya el día 15